Hola a todos y bienvenidos a Danse, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. Nos vamos a concentrar en todo lo que tiene que ver con el manejo de parábolas. En esta clase veremos definiciones y partes que la forman y ejemplos de su uso. Ecuación de la parábola, general y en el origen, y ejemplos de parábolas en el origen vamos a mirar algunos ejemplos prácticos de parábolas en el origen no siendo más, comencemos definamos la parábola es aquella que está formada por vértice, eje focal, foco, directriz y puede abrir en función de x o en función de y de forma cuadrática miremos algunos ejemplos de parábolas tenemos el arco iris el arco iris tiene una forma parabólica, miren este comportamiento es parabólico tenemos el lanzamiento de bala es un lanzamiento de tipo parabólico y los satélites también tienen forma parabólica todo esto permite de que se pueda dar las señales de televisión a través de ese, de los pulsos que ellos manejan bien miremos pares que la componen tenemos lo siguiente esta parábola abre hacia arriba vértice es el punto donde abre la parábola foco se encuentra dentro de la parábola y miren que esta distancia de acá es la misma que tiene el vértice y la directriz son iguales en este caso la parábola se está desplazando en el eje Y y también en el eje X puesto que no se encuentra en el origen y esta sería la directriz si se desplaza en el eje y su directriz debe ser en el eje y caso contrario si se desplaza en el eje x la directriz debe ser en el eje x bien miremos algunas ecuaciones generales acá tenemos x menos h al cuadrado igual a 4p que multiplica y menos k como está al cuadrado la variable x Quiere decir que se desplaza en el eje Y, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ahora, caso contrario es si está Y al cuadrado. Cuando Y está al cuadrado, se desplaza en el eje X, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces tenemos también el vértice H, K. Y no olvidemos, entonces K es el desplazamiento en el eje Y y h es el desplazamiento en el eje x y v es el vértice entonces quiere decir que estas parábolas se están desplazando tanto en el eje x como en el eje y esto ocurre si estos valores son diferentes de 0 pero vamos a concentrarnos por ahora solamente en el origen entonces miremos las fórmulas para el origen x cuadrado igual a 4py esta es la forma como x cuadrado se desplaza en el eje Y. Miremos, si P es mayor a 0 abre hacia arriba y si P es menor a 0 abre hacia abajo. La directriz, como está en el eje Y desplazada, va a ser Y igual a menos P. Quiere decir que este valor cambia de signo. Ahora miremos para el Y cuadrado. Aquí se desplaza en el eje X. Entonces, si P es mayor a 0, abre hacia la derecha o sea que si es positiva y si p es menor a 0, abre hacia la izquierda como se mueve en el eje x la directriz debe ser en el eje x entonces x es igual a menos p o sea que estas cuatro ecuaciones las vamos a utilizar dependiendo del caso de parábolas que tengamos vamos a mirar algunos ejemplos de aplicación ejemplo número 1. hallar la ecuación de la parábola con directriz y igual 2 y foco 0, menos 2 entonces miremos lo siguiente tenemos que P es igual a menos Y vamos allá al punto P cambiamos este valor como estamos hablando de la directriz Y quiere decir que la parábola se desplaza en el eje Y entonces P igual a menos Y entonces esto nos quedaría P igual a menos 2 ya tenemos P por eso el poco tiene este valor miren que es 0, p es el valor de acá de llega menos 2 ahora el foco es 0, menos 2 y quiere decir esto que como está abriendo se desplaza el eje y quedaría x cuadrado igual a 4py esta es la ecuación ahora miremos qué valor toma p p vale menos 2, vamos a reemplazar 4 que multiplica menos 2 esto nos daría menos 8 o sea que x cuadrado es igual a menos 8y esta sería la ecuación de, este, de esta parábola ahora vamos a graficar esta parábola tenemos lo siguiente p es menos 2 la ecuación es x cuadrado igual a menos 8y y es igualado no olvidemos que la directriz es diferente al punto p y el foco es 0, menos 2 Entonces, cómo quedaría tenemos lo siguiente vamos primeramente vamos a mirar ¿en qué puntos podría cortar? reemplazando el valor menos 8 menos 2 esto nos daría 16 y esto nos quedaría más o menos 4 estos son puntos de corte entonces ¿qué nos va a quedar? menos 4,2 y 4,2 son puntos en los cuales podemos ver cómo se está extendiendo la parábola entonces como P es negativo, la parábola debe ir hacia abajo. Y como parte del origen debe salir en el punto 0,0. Entonces nos va a quedar de esta manera. Va a abrir hacia acá. Bien, ahora miremos cuál sería la directriz. Y igual a 2, pasaría. Ah, no olvidemos, abre hacia abajo. Y es igual a 2, va a pasar por este lado ahora miremos los puntos de corte por acá estaría menos 4 menos 2 que es este 4 2 y el otro sería 4,2 acá sería menos 4 menos 2 por favor corregimos esta partecita entonces ahora qué pasa vamos a mirar dónde se encuentra el foco el foco es 0, menos 2 0 en x y menos 2 quedaría por acá este sería el foco miren que esta distancia de acá a acá es 2 y de acá a acá es menos 2 prácticamente es el mismo valor es 2 acá y 2 acá o sea que está bien graficada esta parábola de esta manera se grafica esta parábola vamos a mirar un siguiente ejemplo vamos a continuar con el ejemplo número 2 encuentra el foco y directriz de la siguiente parábola y cuadrado igual a 20x entonces tenemos lo siguiente esta parábola está desplazada en el eje x puesto que tenemos y cuadrado entonces 4p igual a 20 entonces miremos estamos reemplazando esto 4p es igual a 20 vamos a despejar p p va a ser 20 dividido 4 20 dividido 4 nos da 5 quiere decir que p es igual a 5 ahora vamos a hallar a la directriz como está desplazada en el eje x la directriz debe ser en el eje x, x es igual a menos p, entonces quedaría menos 5, cambiaría el valor de p con signo negativo. Ahora, el foco entonces, ¿qué sería? Como se está desplazando en el eje x, este valor va a ser el valor de p, como estamos hablando que parte del origen de este valor, que la compañía debe ser 0, se desplaza en el eje x. Vamos a mirar entonces cómo sería. Estos serían los puntos P igual 5, Y igual a cuadrado igual 20X, X igual a menos 5 y foco 5,0. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos al plano cartesiano. Ya sabemos que abre el eje X. Entonces esta sería la parábola. Ahora miremos. El foco sería 5,0. Estaría por acá y abre hacia la derecha, ¿cierto? ahora miremos qué pasa hacia el otro lado, tendríamos la directriz que pasa por acá este sería el valor de x igual a menos 5, miren acá y miren que esta distancia de acá a acá debe ser la misma de aquí al foco que estaría por acá ubicado de esta manera se grafica esta parábola, vamos a mirar un último ejemplo Ejemplo número 3. Hallar la ecuación de la parábola con directriz x igual menos 4 y foco 4,0. Tenemos que p es igual a menos x. Entonces, en este caso, miremos que como estamos hablando de x, quiere decir que la parábola se está desplazando en el eje x. Entonces, la directriz es negativa, entonces va a quedar menos, que multiplica a menos 4. Menos por menos, más. P es igual a 4. Miren que cambia. Esta es negativa. P se convierte en positivo. El foco sería, eh, corrección acá, sería 4,0. Estamos trabajando con este. necesito allí. Ahora, y cuadrado es igual a 4px. Como estamos diciendo que se desplaza en el eje x, y cuadrado es igual a 4px. 4 multiplica a 4 porque p vale 4 4 por 4 daría 16 y cuadrado es igual a 16 x esta sería la ecuación y tiene sentido puesto que la parábola se está desplazando en el eje x miremos entonces tenemos lo siguiente p es igual 4 y cuadrado es igual a 16 x x igual a menos 4 y el foco que es 4,0 entonces, ahora en el eje X, entonces quedaría de esta forma, similar a la anterior. Miremos ahora que abre hacia la derecha y el foco es 4,0, quedaría por acá. Miren acá. Ahora, la directriz es x igual a menos 4. Quedaría de esta forma. Esta sería la directriz. Miren que esta distancia se respeta. 4. Y acá 4. ¿Cierto? Se pueden ver que tiene.